Si eres holder de Bitcoin o tienes, aunque sea 0.001 Bitcoin, atento porque creo que esto te puede interesar. Por un lado, si no lo has calculado tú, ya que yo creo que a lo mejor algún puzzle te has hecho. Pero vamos a ir a... Ya sabéis que me gusta más ser realista que hacer hacernos puzles. Pero bueno, de vez en cuando tampoco. Oye, tampoco está mal hacer un puzzle de vez en cuando. ¿eh? Las cosas como son. Bueno, decía eh, Herodoto que el apresuramiento es el padre del fracaso. Y también va un poco enfocado al análisis que podemos hacer. Si tienes cripto, si tienes un poco de bitcoin, fijaros lo que os digo, 0.001, es decir... 250 euros. Creo que es interesante tener en cuenta qué puedes hacer con eso, a dónde puedes llegar con eso. Y no está nada mal teniendo en cuenta que son 250 euros, 0.001. Si dices tengo 0.1, 2.500 euros, bueno, ya puedes hacer algo más y puedes llegar a algo más. Bueno, evidentemente, si ya tienes un bitcoin, de bitcoin, de bitcoin, de bitcoin, depende de si eres un pequeñín, o si eres una ballerita, o si eres un tiburcillo, o si eres cada uno en su sitio, ¿no? Pero al final son porcentajes. En fin, eh, vamos a ver cómo está el mercado, porque está interesante y un par de cosillas que creo que a todos los holders os interesan. Sí. Bueno, ya sabéis que yo estoy en contra del holder, no en no contra del hold. Yo soy más de un trade a largo plazo o un hold a un corto plazo, porque eso de. Eh, yo lo tengo a 10 años con todo el canguele que tiene más de uno, ahora no, ahora hay mucha gente muy contenta y mucha gente que se piensa que ya esto ya es a por lo máximos sí pero no, venga, comenzamos campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, el balance de la Reserva Federal en Estados Unidos agrega 393 mil millones en dos semanas. Dos semanas íbamos por 300 mil millones hace unos días, ya 393 mil. Bueno, en realidad estamos ya por, por como 420 mil ¿vale? por, por, por el, la temporalidad. Uh, la pregunta es, ¿esto enviará a Bitcoin a 40.000 mil? Eh, ya os puedo decir yo la respuesta si Bitcoin tenía que ir a 40.000 iba a ir a 40.000 igual con esto o sin esto ¿por qué? porque esto, este dinero tiene un fin y hasta que ese dinero no esté en el mercado realmente disponible como tal para hacer lo que se supone que se puede hacer con ese dinero no va a tener ningún efecto más allá de la confianza de los inversores en un impulso momentáneo del mercado, porque esto es para tapar un parche ya lo hemos visto, hoy teníamos por ahí algún banco que también estaba un poquito chungo, ¿no? Entonces, quizás, quizás eh, deberíamos pensar un poquito, ¿vale? Eh, esto si es para tapar uh, un bueno, pues, pues un agujerillo que hay por ahí, pues será para eso, para que se frene el ostión que se está metiendo todo. Pero no va a ser eterno, es decir, no van a estar siempre así que evidentemente todo esto lo que ha generado es que haya más confianza, Ah, si nos van a salvar, como siempre, no, no está, nos van a salvar, la economía la van a salvar, sí, pero eso no quiere decir que por el camino la economía no vaya a sufrir, es decir, si estamos cayendo no vamos a hacer así porque metan 300 o 400 mil millones de mierda, Ya no gustaría a cada uno, pero lo único que va a hacer va a ser pues eso, un poquito y, y seguir el camino que, siga, que teníamos que seguir. O sea, lo que sí va a, a donde va a llegar la economía y esa recesión que creo que está más que cantada. Creo que está más que cantada eh, cuando llegue y nos estén sangrando poco a poco, pues además de uno va a decir Ay, ¿por qué no lo habré pensado antes? Si lo sabíamos, si nos lo estaban diciendo, pero no me lo he creído. ay... Oye, ojalá el aterrizaje sea suave y luego nos vayamos para arriba. Fantástico. Pero yo creo que todavía tenemos varias temporalidades. Y hay cosas que mucha gente, mucha gente. Nuestra, mañana vamos a ver un calendario de cómo y por qué los mercados pueden actuar de una forma, ¿vale? Al menos como yo lo creo. Pero basado en hechos, no basado en. No, es que a mí me parece. He visto una bola de cristal y me dice esto. No, no, no. Basado en hechos, hechos reales, hechos que están ahí, ¿vale? No obstante, esto lo que sí puede ayudarnos, este dinerito es a que, a que, bueno, pues no nos vayamos al carajo, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? Cuando, cuando yo busco un activo refugio en un mercado bajista, ya lo estuvimos viendo en su día eh, pues comprando el SP500 con el oro eh, como en el 2008 cayó el SP500 y el oro cayó, pero cayó menos ¿vale? Lo que uno era un 50% el otro era un 20% más o menos, para que nos hagamos una idea ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se busca. Esa es la realidad. No es que el otro se vaya un 50% y yo no caiga nada o yo suba. O sea, que no se hagan puzzles porque eso no existe. Eso no es verdad. Eso no es real. Puedes aprovechar momentos de mercado decentes, pero que pueden ser mejores para un valor que para otro. Entonces sí. Por ejemplo, cuando Bitcoin se iba al carajo en noviembre... Que dije, y empecé en septiembre o octubre ya diciendo, reduzco el riesgo, reduzco el riesgo, reduzco el riesgo. ¿vale? Y en diciembre me pasó a oro. Toda la caída, ese primer 60 y pico por ciento que perdió Bitcoin, lo pasamos en oro. Con lo cual, no ganamos 3%, un 4%, creo que fue al final. Pero no perdimos ese 60%. Ese hold estúpido de cabezonería de por huevos. A mi modo de ver. Luego hay gente que dice, no, yo lo hago así, ¿vale? O sea, me, me, es respetable, pero para mí, perdonadme, disculparme que os lo diga así para mí es estúpido. Es decir, si puedo no perder y además recuperar algo y ganar algo más, porque voy a estar sufriendo. Sobre todo porque hay mucha gente que no está preparada para eso. Entonces sufre, sufre mucho. Y bastante jodida la vida como para, para meternos nosotros más sufrimiento. No tiene sentido. Yo no se lo veo, ¿eh? Pero bueno, ya cada uno, cada uno lleva su estrategia y me parece eh, fantástico. Si te funciona, no la cambies, ¿vale? Bien, dicho esto, eh, ahora mismo ese dinerito que nos dicen es para eso, es para, bueno, pues frenar esa caída. Punto pelota, no, no, no hay más. En un tiempo, en un tiempo, haya, habrá frenado esa caída y empezará a moverse un poquito más, pero para eso tiene que pasar unos meses, eso no es inmediato. Y la inmediatez lo único que genera es confianza en el universo. Es decir, bueno, ahora qué pasa. Que también ha salido ya Jelen por otro lado diciendo que no, que no, que el orden de los depósitos tal. Tenemos Deutsche Bank, pues que hoy oh, que se va un poquito al carajo. O eh, sea, empiezan a salir eh, heridos, no muertos, heridos. Bueno, sobre muertos también hablaremos mañana, que es que hay muchos más de los que nos están diciendo, pero bueno, ya lo veremos mañana. ¿Y qué consecuencias puede traer todo eso? ¿Y qué consecuencias va a traer todo eso? Bueno, tenemos el S&P 500 que estas últimas horas ha empezado a rebotar, eso está bien, vamos a verlo en la vela de diario, porque bueno, está dentro de esa cuña, que hicimos esta falsa ruptura, y bueno, me voy para abajo, ahora me voy para arriba, es buena la vela con la que está cerrando hoy para ser viernes a más que a una hora diez, la vela de diario es muy buena, es, los osos han intentado tirarlo, han intentado romper la línea de tendencia de mínimos, no han podido y se está rebotando muy bien para cerrar muy cerca de la línea de tendencia nuevamente, eso en el SP500 es muy bueno y fijaros cómo en el RSI pues, eh, se traduce en que la caída desde esta pérdida a esta muy poquito tiempo y de esta otra mínimo inferior, eso también máximo inferior, hemos tocado, pero bueno, ya estamos intentando rebotar a ver si la semana que viene lo rompemos. Si lo rompemos, pues ya sabemos, si hacemos algo así, bueno, pues tenemos una subidita con su correspondiente bajadita, este que es súper pues, guay, ¿vale? Eso es, es dinero de entrada y de salida, o sea, de subida y de bajada y si se va más arriba pues a lo mejor se viene a la resistencia, ya veremos eso, ¿cómo afectaría a Bitcoin? pues de una forma bastante positiva que a día de hoy, pues hemos llevamos todo el día cayendo menos estas dos últimas horas que bueno pues empieza a rebotar, ha intentado resistirse en algunas velas por ahí, pero bueno, han sido más, más bien de caída todas eh, la vela de diario es una vela roja, no es envolvente ni es nada, siempre es una vela normal que se mantiene cuidado, ¿vale? se mantiene dentro ...del TP1, ¿vale? Está dentro de esos márgenes, no hemos ido a atacar, ya fuimos ayer a intentar atacar la Rose Line una vez, ya llevamos un toque, dos toques, pero nos seguimos manteniendo en la zona, es decir, no hemos perdido los mínimos de los 27.250 aproximadamente, está máximo estos mínimos, ¿vale? Esa, esa zona que no, que no, no perdiendo la bueno, pues seguimos aquí generando eh, un, una bandera, un estandarte, un lo que se vaya a generar a lo largo de todos estos días... De momento llevamos muy poquitas velas como para considerarlo como tal, como decía esta mañana con alguien, eh, pero todavía tenemos margen de un montón de días. Bien, eh, seguimos. ¿Qué podemos esperar de Bitcoin el fin de semana? Pues un poquito neutro. Yo creo que mañana las altcoins nos pueden dar alguna alegría. ¿Por qué? Pues porque tenemos eh, la dominancia de Bitcoin subiendo otra vez. Pues posiblemente mañana si hace aquí un doble techito, pues bueno, pues puede hacerlo buena caída. Bueno, datos importantes, datos que a los holders me está diciendo, ¿Te estás enrollado, pero no me está diciendo nada. Vale. Venga, vamos a irnos por aquí a puntos que yo sé que os van a os van a molar, os van a gustar. A ver, aquí. ¿Esto qué es? Aquí tenemos a Bitcoin, ¿sí? En una gran subida desde el año 2011. Podríamos decir, joder, como hay mucho aprovechabaitia que dice, es que Bitcoin nunca ha estado bajista. Esto no es cierto. En el muy, muy, muy largo plazo, vale. Pero ha tenido tendencias bajistas y sobre todo cualquiera que haya estudiado un poquito de trading sabe que en el momento que perdemos ciertos porcentajes se considera una tendencia bajista. Punto. Ciertos mínimos que se pierden es una tendencia bajista. Punto. Vale, entonces, pero sí que es cierto que llevamos una carrera y eso que es en muy poquito tiempo, estamos hablando desde el año 2012, 11 añitos, nada más, aquí, pero vamos a ver eh, qué ha pasado bueno, aquí tenemos nuestros queridos <ríe> eh, índices vamos a ver qué ha pasado en el tiempo con Bitcoin y con otros valores porque creo que no solamente de Bitcoin vive el hombre creo, eh, esa es la impresión que a mí me da que yo tengo, entonces, si no solo de Bitcoin vive el hombre, vamos a ver ejemplos por ejemplo, podemos ver un ejemplo bastante bueno eh, que todos conocen, eh, Microsoft ¿vale? por ejemplo ...Microsoft a lo largo de, su, de toda su historia... ...si vemos desde que... ...desde que empezó Bitcoin... ...porque dicen... ...no, es que solamente Bitcoin... ...no, no... ...fijaros... Eh, ...desde el 2011... ...estamos a finales... ...bueno, primero... final 2011... ...primeros 2012... ...fijaros Microsoft... ...la subida que ha tenido... ...no, es que solo Bitcoin... ...este incluso... ...es una subida mucho más limpia... ...vale... ...ahora... ...anteriormente... ¿Qué le ha pasado a Microsoft, o Microsoft, como la queramos llamar? Vamos a hacer zoom. Entonces estamos hablando en semanal, ¿vale? Fijaros. Mirad. Desde el año 86, bueno, 86, 87, ya vamos al 87, más bien. Subida estrepitosa hasta la crisis del 2000, ¿vale? La crisis de las.com. Bueno, pues unas caídas que son bastante importantes, porque claro, aquí parece que no... Pero si hacemos una pequeña medición, así un poquito tonta, estamos hablando de un 68 o un 69% de pérdida, ¿vale? O sea, es importante. Para que, bueno, como estamos en logarítmico, pues no, no se valora igual. Si le quitamos el logarítmico, ¿vale? Fijaros si, si se nota. Ras, ras. vale Y luego todo el subidón. Pero vamos a ponernos en logarítmico para poder observarlo de una forma, bueno, más o menos halagüeña. Aquí tenemos la crisis del 2008. Una zona bastante plana. Hasta que empezamos con qué? Con un QE importante y ¡guau! Wow, para arriba. Exactamente igual que Bitcoin. O sea, que a mí no me cuenten eh, historias de que no, es que tal, ¿vale? Evidentemente, no es lo mismo un 1359, ¿vale? Yo sé que para vosotros es poco eh, en, en este tiempo, que es lo que subió Bitcoin. ¿Vale? Bitcoin subió bastante más. Pero claro, Microsoft es Microsoft y Bitcoin, al menos hasta la subida del 17, era un gran desconocido. ¿Vale? No, yo lo conocía antes, ya, eso son excepciones, evidentemente mucha gente lo conocimos antes, pero vamos a irnos a la realidad, ¿Vale? no, a, no a los listos, a la realidad. Eh, incluso a día de hoy sigue siendo un gran desconocido Bitcoin. Bien, eh, otro ejemplo muy claro que conocemos todos, ¿vale? Y que hace poco, pues bueno, ha tenido una. una aquí. Un movimiento interesante, porque ya vale 97, no vale 1000 ni 2000. Bien, eh, Amazon. Amazon, igual, ¿eh? desde los tiempos. Eh, desde que empezó en el año 97, bueno, pues una subida muy importante, hasta los. Bueno, 5 y pico. Un caidón brutal. Y a partir de ahí, sus ciclos, subida, bajada, subida, bajada... Bueno, es que esta subida y esta bajada tampoco es que o sea mucho. Bueno, pues vale, a lo mejor parece que no es mucho, pero de subida estamos hablando de un 307% y de bajada estamos hablando de un eh, 68%. O sea que, yo sé que no es mucho, pero bueno, eh, hasta, hasta estas pequeñitas que hay aquí, en torno al 14, pues bueno. Ahora, ¿cuánto subió? Igual, principios de 2012. Con respecto pues a lo que subió eh, Microsoft, Amazon, eh, 2.129%. Yo sé que tampoco, pues ya sé que para vosotros no es mucho, pero para ser una empresa normal y corriente, otro ejemplo más que está en el mercado, pues tampoco está mal, no solo de Bitcoin vive el hombre. ¿Quiere decir con esto que estos son mejores que Bitcoin? No, son simplemente diferentes, son otro, otro tipo de empresas, pero que sí que hay, sí que hay opciones más allá de Bitcoin. Y, por otra parte, lo que os quiero decir con esto es que el camino que han sufrido o que han, o que han llevado también Amazon y Microsoft en sus primeros años ha sido un poquito más tortuoso hasta que se han desarrollado, igual que le pasa a Bitcoin, y luego han ido con una subida más limpia. Si al final resulta que Bitcoin se convierte en un valor eh, que, que todos queremos, ¿no? en el que sea un, pues un valor refugio, un valor pero a un, para un, precio, a un precio mucho más alto, ¿vale? porque una cosa es el valor de algo y otra cosa es el precio de algo, eh, bueno, pues posiblemente eh, con el tiempo podamos verlo vamos a ver, eh, por ejemplo por ejemplo cuánto ha subido eh, y teniendo en cuenta que desde el 2012 pues todos al final han hecho mucho más ha subido eh, un 3.533.694% Bitcoin, cosa que no está nada mal <risa> pero eh, vamos, a ser, eh, vamos a ir a la realidad es decir Bitcoin fácilmente podrá hacer un por 10 del precio en el que está, ¿vale? Con el tiempo, no creo que, a lo mejor, para final de, de este próximo ciclo de la que venga, si <coughs> sí, lo ha hecho y se ha ido a mil dólares. Yo no lo sé yo no lo que calculo en torno a mil, pero bueno, ojalá eh, sea ese momento en el cual, eh, que por cierto, una pregunta hacia vosotros, ¿creéis que las CBDCs van a mejorar el rendimiento y van a, me a mejorar la, val la valorización y capitalización de Bitcoin? Yo creo que sí, yo creo que sí, que va a ser un impulso más que lo necesite, o sea, que, que haga que eso, que eso funcione ahí, sí, ¿no? Eh, pero bueno, ya, ya, me lo, ya me lo contáis, lo que queréis vosotros, a mí me interesa lo que queréis vosotros, lo que, lo que yo creo ya lo tengo claro. Entonces, bueno, si Bitcoin puede hacer un por 10, y yo tengo 0,1 Bitcoin y tengo 2.500 dólares, ostras, pues te entre 25.000, dices, 3-4 años... ...si yo multiplico ese valor por 10... ...ese, ese precio por 10... Eh, ...y tengo 25.000... ...pues a lo mejor... ...con una inversión de 2.500... ...que hago ahora... ...resulta que... ...dentro de 3 o 4 años... ...cuando esto más o menos llegue... ...donde que creemos que puede llegar... ...ya veremos en el siguiente ciclo... ...pero yo hablo de este ciclo... vale ...resulta... Pues, ...que me he podido comprar un coche... ...por ejemplo, que me, que me podía hacer falta... ...o que tengo la entrada para una casa... O que tengo, es decir, objetivos a donde yo voy, es todo esto para qué es. Es un medio, es una herramienta para conseguir esos objetivos reales. Nuestros objetivos no son dinero por dinero, son, eh, bueno, es que eh, quiero ponerme unas placas en vez de estar aquí con la linterna dándole caña. Bueno, pues, quiero comprar unas placas, vale, pues ponerme pues, unas placas solares y puedo, y puedo hacerlo. Eh, o tengo la entrada para un piso, o lo que hemos dicho del vehículo, o. Cualquier cosa que pueda surgir. O tengo simplemente un colchón para mi vida. Estamos hablando de 2.500 euros. 2.700 dólares. Lo mismo me da. ¿Vale? O sea, algo que yo creo que está al alcance prácticamente de cualquier persona. Si vamos más allá, pues oye, ya empezar a multiplicar. Yo sé que hay mucha gente que tiene mucho detrás. Pues oye, empezar a multiplicar. Y... Sin embargo, si estoy un poquito por detrás, ¿vale?, y son 250, tengo 0.001. A lo mejor, si voy sumándole poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, ¿vale? Ya hablo de la parte de ahorros, a este cortito plazo que estamos diciendo, ¿vale? Ya no hablo de si haces trading, si no haces trading, si pasa a, a futuros, si no vas a futuros si vas a cortos, si vas a largos, esto me es indiferente. Yo estoy hablando única y exclusivamente de esa parte que ahorramos. ¿Vale? Entonces, si además de lo que estamos hablando, en ese espacio de tiempo, en estos dos, tres años que hasta esto, que lleguemos hasta el 25, ¿vale? 2025. Le hemos ido sumando a poquitos algo, ahorrando a un periodo de ...tiempo corto... ...recordar que el medio... ...el medio plazo son cinco años... ...el largo plazo es a partir de diez años... ...vale... ...entonces... ...a menos... ...estamos hablando de un corto plazo... ...dos años... ...dos años y algo... ...ostras... ...vale la pena... ...es lo, lo que preguntamos, ¿no? ...cuando vamos a hacer un trading... ...vale la pena... ¡Wala! ...por cierto... Un, una cosa interesante, os recuerdo que eh, ayer a los a, que estáis en el canal VIP o a los que estáis dentro del miembros del canal o a los alumnos tenéis un vídeo nuevo de crear índices a medida con ponderaciones, si queréis uniros al canal VIP os podéis dar aquí a unirme, me enviáis además un, un email, oye que no me he unido al canal, eh, mándame el, el skip. O dame de alta en el skip. Este es mi usuario de TradingView para que pueda tenerlo también en, en mi gráfica y, y ya podrás tener acceso a estos vídeos aparte que, que hay. Esto, sobre todo, pues bueno, pues para premiar, ya que hay momentos en los que no se dan señales dentro del canal y demás. Pero sin embargo, hay gente que sigue siendo muy fiel al canal de al canal VIP. Eh, y bueno, pues para mí es una motivación muy grande porque me ayudáis a, a seguir con ello. Evidentemente, el canal VIP, eh, donde se junta la gente en Discord. Eh, es fantástico, es maravilloso, es una comunidad genial, eh, que publica sus impresiones, muchas veces sus análisis, y, bueno, pues se ayudan, ¿vale? Se ayudan, que es de lo, hasta el final de lo que se trata también. Eh, bueno, pues de vez en cuando hay que hacer algo especial, porque gracias a, a vosotros, pues yo también eh, me acuerdo y digo, ostras, creo que esto es bueno para la comunidad, vamos a ponerlo, y que lo tengáis ahí. Mañana va vídeo también para el otro canal, ...sobre este tema... De, de, ...de índices... ...para que veáis varios índices que vamos a ir siguiendo... Eh, ...no como se crean, porque para eso está ya el canal... ...Vivir los alumnos... Eh, pues bueno, que os, que os recuerdo que lo tenéis ahí, ¿vale? Eh, en fin... Eh, ...¿qué pasó ayer con el BLX? ...que es algo bastante interesante... ...pues que subimos, ¿vale? Subimos en precio, pero... ...bajó el volumen... ...a ver, más o menos se mantuvo... ...en referente a, a la media... ...de esos días, pero... ...lo cierto es que la vela del día anterior... ¿Vale? que era roja, tenía más volumen que la vela del día siguiente, con la subida de, pre de, sub de precios y ruptura de máximos relativos bajo el precio. Con lo cual, ¿qué podemos esperar de la del día de hoy? Pues que sea un poquito, por lo menos neutral. La realidad es que la vela, vamos a ponerla mmm, diario, la vela dia del día de hoy, pues mmm, es una vela, bueno, pues rojita, ha intentado, y la alza, y no le, ha, no le ha salido, esto es en Bitstamp, ¿vale? No os asustéis, que se ha ido a 29.400, si nos vamos, por ejemplo, a, a Binance, el máximo que ha hecho ha sido 28.363, ¿vale? Es que hay diferencia bastante entre uno y otro, y entre, sobre todo si es Bitcoin USD o Bitcoin UST, puede haber una variación en el precio bastante importante, ¿vale? Eh, entonces, bueno, la vela de es una vela, bueno, pues bastante neutra, importante, no perdemos esa zona, ¿vale? del TP1, seguimos ahí dentro de ella, acumulando, cosa que es bueno. La línea de tendencia de máximos de este canal, por así decirlo, está, bueno, se me ha desvariado ahí un poquito porque es logarítmico, aquí está. vale eh, Bueno, pues fueron toda esa zona de máximos, ahora es una zona de mínimos, bueno, la sigue respetando, eso está bien. Uh, para mí soporte, 20, aquí, vale, 24,850 aproximadamente, de momento, ¿vale? Primer soporte. Primer soporte, que tampoco es que sea un súper mega soporte, porque, pero, pero bueno, debería de serlo porque la zona de 25 ha sido una zona de resistencia importante y hasta que no la hemos roto, bueno, pues un toque y dos toques importantísimos, ¿vale? Pues bueno, eh, entonces ahora esa es la zona de soporte, un poquito por debajo de 25, ¿vale? Eh, con un margen, ¿vale? Siempre daros dar margen. ¿Qué pasa con Ethereum por su parte? Pues Ethereum, igual, apoyándose en la zona de resistencia que tenía, pues la pasó y está apoyándose por encima de ella, bien, lo está haciendo bien, la dominancia de Bitcoin ya la hemos visto, con lo cual, vamos a ver si mañana, después de hoy haber subido, mañana se toma un poquito de relax, baja, y nos da una buena una buena chicha contra las altcoins. Por su parte, el dólar index, ¿qué ha pasado? Pues bueno, pues que ha rebotado, ha rebotado, y bueno, pues el, ¿qué ha pasado con el, con el euro? Pues que se nos ha ido a bajini, Imagínate, gente me decía, pues es que vendiste en 0.75. Sí, era mi, mi objetivo, ¿no? Pero bueno, pues ahí hemos estado, incluso hemos estado más abajo a lo largo del día. Ya está. Pienso que cuando lleguemos otra vez a esta línea, a esta línea roja, otra vez a la zona de 103, posiblemente eh, le niegue la mayor y se vuelva a ir abajo. ¿vale? Eso es lo que yo creo. Pero va a depender también mucho de, ya sabéis, que estamos ahora con noticias. Por su parte, las altcoins, vamos a verlas. En, en dos modalidades, vamos a ver, primero por aquí, bastante rojillo, ¿veis? Bastante rojillo, todo bast bastante por encima de por detalles interesantes Y en la parte más positiva, ¿vale? Que hay que intentar ser positivo, aunque no haya mucho positivo, tenemos los pre-search a 0.10, señoras y señores. El dinero gratis, vuelvo a insistir, ayer os lo puse, y hoy os lo voy a volver a poner, porque soy, yo soy un coñazo, pero es que a mí me gusta que la gente gane dinero. Y si ganas dinero no haciendo nada, tocándote los webis, ¿Vale? Poniendo presets como eh, buscador en tu navegador, en tu teléfono, uno a cuenta, si quieres, otra cuenta en tu, en tu computador, a todos tus amigos que se lo vayan poniendo, es pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, poquito a poco. Tu enlace de referidos, se lo vas mandando a la gente. Te dan 25 o 50 eh, tokens por cada referido, pero ca por cada referido que haga algo, claro, porque en referidos que no hacen nada, no, no te dan nada. ¿vale? Entonces, esto es... Es una hormiguita que vas. Pa, pa, pa, pa, pa. Hace nada estábamos en 0.5, 0.6. o es oh, 0.11, está subiendo. Ahora es la, el pepinazo que está metiendo. vale ¿Vale? 0.13. Vale, luego seguramente se caerá. vale Ya veremos Ahí está hasta dónde vuelve a caer. Y se soporta y luego vuelve a subir. Pero estos impulsos son importantes. Joder. Entonces, hace nada yo cambiaba mis 1000 preserge y tenía pues, 60 pavos. Ahora ya tengo 120. Ojo, ¿eh? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo está a partir de los 0.30. ¿Vale? A partir de aquí. 0.30 más o menos. Aquí es todo, fijaros. ¿eh? Eh, casi 0.50. 0.30. 1.000 presets que son los que se van cambiando. Son 300 dólares. Al cabo del año puedes cambiar 4.000. Eso si no tienes eh, más cuentas o si no tienes eh, nodos. ¿vale? Pero algo que hace dos días gratis, aquí en este punto estábamos en 0.47, 0.50 eran 50 dólares, ahora mismo son 138, 137 dólares 139 dólares, estamos variando 140 dólares ¿vale? gratis, sin hacer nada solamente porque lo utilizo para buscar ¿vale? perdóname que sea pesado, pero es que eh, hay veces que, jo y sobre todo me fastidia ya no me fastidia porque bueno, el que ah, es que tengo mucha pasta, tal cual", vale, vale, para ti, pero hay gente que encima no tiene puto duro y, y, y es que le molesta. Le molesta ponerse un buscador. Es que van solo 10 centavos, pero es que esto no es una cuestión de tal. Es que cuando llegue final de año y tú cambies 3 por 4, 12, 1200 pavos, dirás, ¿por qué no lo habré hecho? Digo, ¿eh? A lo mejor no, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero oye, a lo mejor gente que le regala el dinero. Entonces, bueno, está bastante bien los library case, también es dinero gratis, pero bueno, es otro, otro nivel, un poquito más bajo, pero también está bien. ¿Y qué pasa aquí con los cortos de Bitcoin? Bueno, el resto tampoco es, por decir mucho, monero, una de las grandes... Para mí, uno de los grandes valores que tiene el mercado cripto, son moneros uno, Bitcoin es otro, son de los que digamos que no tienen jefes, ¿vale? Eh, los cortos de Bitcoin, ¿qué pasa? Que empiezan a, a a subir, a rebotar, poquito a poquito, ¿vale? Tienen que hacer su trabajo, Fijaros cómo se estuvo guarreando en toda esta zona, pues lo mismo se va a hacer con esta, seguramente. No sé que venga una crisis ahí y de repente se vaya para arriba, pero eso, bueno, pues cosas de este tipo, así, boom, boom, de muy seguidas, son no son, hay, hay unas pocas, pero que nos, no creo que sea el momento de, esa, de ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos. Eh, así que bueno, tampoco hay mucho que decir mañana estaros muy atentos, yo, creo, yo estaría bastante atento con el tema de altcoins, creo que puede ser un buen día, fijaros, 93, 76 estaba metiendo un pepinazo importante presearch eh, chicos, eh, paciencia tener templanza, sobre todo en estos días que son un poco raros eh, dice, alguien me preguntaba hoy ¿no? De, para, para no para no eh, no mentir eh, prefiero ver aquí exactamente la pregunta ¿Vale? y era de Álvaro Vález, que decía que no no entiendo por qué la economía como está, por qué sube tanto el mercado, es un mareo total. Claro, le digo, a eso se le llama especulación, el mercado en este momento está descontando cosas del futuro. Efectivamente, ahora mismo lo que están descontando son cosas que pueden pasar dentro de unos meses. Pero, ¿qué va a pasar cuando haya una noticia diferente? Pues que se descontará la contra, pues hay esos impulsos y esos retrocesos. ¿Vale? Entonces, hay noticias que son lo suficiente importante como para subir bastante, y otras noticias que, bueno, dentro de que son malas, bueno, pues hacen ese retroceso, pero no llegan al mínimo anterior. Si son noticias muy importantes, evidentemente nos hundimos. Pero todo lo que se vaya descontando, pues son escaloncitos que se van haciendo. Y por eso hay que tener, digo siempre, uh, una parte de la cartera a un medio plazo, como digo, dos, tres años, un año. Eh, otra parte de la cartera pues con el que haces un swing trading a, a un mes incluso, semanas, días largos y otra pues a muy corto plazo de tal forma que eh, pues como en cualquier negocio tú recibas el, ese cash diario con el que puedas manejarte comparte el café, la comida, la compra ese cash eh, mensual o semanal eh, en el cual pues bueno pues, pagas hipotecas, eh, no sé qué no cuantos y ese eh, inversión a más largo plazo que es la que decíamos antes, ¿no? Pues esos 2.500 pavetes a te haces un 10x de Bitcoin, pues te has comprado el coche, te has comprado la entrada para la casa, te has, ¿vale? Son diferentes tipos y formatos en temporalidad de inversión con sus diferentes cuantías, evidentemente, pero bueno, al final, buscando un equilibrio, se puede llegar. Así que, bueno, no me enrollo más, eh, mañana nos vemos, chicos y chicas, como digo, siempre invertir, con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que haya de venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.